decidido emitir una alerta mundial. Esta alerta mundial es titulada, nos están fumigando. La pregunta que yo te hago a ti en este momento, es que si no has visto el cielo últimamente, has mirado hacia arriba en Uh, dans ma tête, yo te testo el planeta. y el amigo man se cree, la bien a ver. Carlitos, caucho y mi set, de ver llover y largarme, escribir, desangrarme o cansar el ver. Pues sobra odio y faltan huevos que poner. Contraria, con Jarrie, con mer, les you, courage, la plune, tu alama que no pare de llover. El cielo gris como mis pulmones, juntan un vertigo ya y ansiedad a la par, apartándome. Odiándome cada día un poco más No hay paz en mi eterna guerra mental La razón de malet, me triste, es visage message de death has, pero sigo aquí me ves No nacimos ayer, pero nos lo quieren hacer creer Yo ya lloré suficiente y perdí la fe Pero por suerte los recuerdos siguen donde los dejé Y yo en KEL, produciendo o esperando al tren Entretenido, haciendo formas al humo Pienso en matarte o matarme No sé lo que nos salga más rentable Pero aunque da mucho que hacer, mejor que parca tarde yo soy instable, yo soy comporté instable Persona no te aprieta un cable Les chants a voir, neglizables, con la sociedad Estoy rompiendo los sueños esos de los que te hablé Estoy llorando por dentro y no sé por qué Chicos de la calle y su bonito enloquecer Yo y mi crisis, la sábana manchada de café Prefiero no engañarme, sé que no vas a volver Como soñar con tu cara y partírmela pa' comer El niño del chándal y las Saibax del Magreb Estáis dando la cema con el rollo marroquén Salam la Belachichan, el Juya Vivir, pienso que lo que... Pintadas del gaucho en la pared, códigos y códigos todo el mes. Abre bien los ojos, loco, y dime tú qué ves. Que yo lo cierro más fuerte a ver si vuelo de una vez. Porque pienso estar encima de la cima que ves. Si se pone cuesta arriba, solo échale fe. Pa' que encuentre la salida y que te vaya bien. Que yo sigo con mis idas y venidas reventándote el game. Represento a mis niños tristes, mis chicos desastres. Mis soldados de a pie siempre humildes, leales. Amor para los niños del parque, para toda mi gente. Mi clicker siempre fuerte ya sabes cómo contarte toda mi vida en un drama ninguno soy de tan gana ninguno soy de tan gana mamá estoy soltando barras para no pensar en nada carlito Gaucho, niño apático ¿qué te esperabas Esto es una oda al dolor Ahora que ya es mi amigo, porque me falta el calor y el sabor de los perdidos. Ese niño tenía el don y ahora no lo siente vivo. Y ya no va a despertarlo si no busca dentro suyo tu dile Que yo me dio tranquilo, doy gracias por estar vivo. Eras uno entre miles y ahora más perdiendo el tiempo. Tú decides si arriba o abajo, viejo. Si ser ese destello que brille desde lo lejos. En el tercero, cocinándote lo majo. A fuego con mi estado mental, todo al carajo. Tengo dos billetes a donde nos prometimos. Por si te apetece que te cuide y te lo dejo. Vivo clavado desde que se llevaron al gringo Se me está comiendo la mierda y no sabes cuánto primo 2-0-1-4 el prometido Solito y sin quererlo se me cayó todo el nido Y ahora vivo en medio de una puta guerra tiros Y yo que pensaba que íbamos a estar tranquilos Yo en tus labios y tú en los míos Despiértate niño, lávate la cara y vuélvete a tu sitio Corre como corre el miedo que llevas por dentro Todos con la cara de que algo está pasando lento Aquí siempre duele todo lento Pero te veo la carita y solo me dejo más o menos, aguanto el peso como puedo más o menos, aguanto el peso como puedo. Más o menos aguanto el peso como puedo. Menos, aguanto el peso Cargo con el cielo a mi espalda cuando te pienso Si recuerdo lo que un día tú y yo logramos Solo quedan trozos del escudo que forjamos Si duermo vuelvo a arriesgarme a quedarme tocado Mira hermano, ayúdame a pasar este mal trago la luz y dentro es como si me apago y no paro el tiempo, aunque fuese lo que quisiese para reconstruir las ruinas de lo que llamaste fuerte, me alejé de todo para recomponerme me di el tiempo necesario para completarme y me parte por dentro los momentos imposibles de olvidar, aunque en el fondo solo sueñe con estar bien, tengo todo en la mano por si tengo que darlo aunque nunca me he planteado hacerlo, no hace falta demostrarte para saber que valgo, oro valen estas letras y las siento ca Juego con ello, sigue siendo el mismo quien por ti se juega el cuello. Sigo siendo el mismo, aunque me obliga a cambiar. Porque todo lo tuve, lo perdí yo y lo echo de menos. Siempre quise más y hoy día estoy de más a menos. Y más o menos aguanto el peso como puedo. 2014, el Fénix resurge de nuevo. Desde las cenizas aprendí a coger el vuelo puto. Más o menos aguanto el peso como puedo. Más más o menos. más que como cómo voy a estar sano cómo voy a esperar si ni me llamas ni te llamo si todo lo que fuimos lo olvidamos quiénes somos porque yo no sé quién soy desde hace tiempo vigilo mi espalda ya que hay mucho traidor suelto cerré el cajón con llave y olvidé lo que había dentro escapé de allí necesidad coger aliento y las ganas de escapar perduran aunque ya estoy lejos figuras de barro entre samples y las líneas que borro ella soñando con él y yo haciéndome un forro caer en espirales ver pasar días iguales todos el centro del mundo no soy vos yo me siento tan fuera que no quiero nada Ni muevo dinero ni muevo masa veo para que me escuches y vuelvas a casa lo que es, sueño en voz alta pasa Estás mejor sin ti, yo estoy sin plata Cambiándole el filtro a la vida Según caiga, vértigo, ansiedad Y esas vainas, no hay más Ya te lo llevaste, te quedaste con ganas Llama a otra puerta, aquí no hay quien abra Me hacéis perder la calma por segundos A las buenas personas solo las valoran Las buenas personas porque las buenas personas Valoran a todo el mundo Más o menos, el peso. de los chicos sin sueño estoy intentando dejar lo único que tengo aparte de esto pero entonces a que me aferro si todo es pasajero y no me llega para el billete de vuelta a echarte de menos las palabras que ya ni siento pero rebotan en mi coco y se van dejando un eco no hay hueco para tratos promesas ni nada de eso podría ser mejor pero para que sin tus besos matándome lento por si alguien llega a tiempo y me dice abre los ojos no ves lo que estás haciendo y a veces pienso que ya es tarde pero aún es pronto me gusta pensarlo y me anima a levantarme aire matemática de nuevo nuevo día y mi plan B por si algo falla No cobro caché, escupo diamantes No me va la talla pero me queda elegante Es otro rollo distinto el que tienes delante Retratando el instante por si no se repite Por si mañana no nos vemos no estés triste Pues lo escribo para sacármelo de encima viste Si lo que buscas es pose no sé a qué viniste Humo y alcohol subiendo el volumen a mil Fuera de mí pero manteniendo el control La mayor parte del tiempo me siento un árbol podrido Entre dos montañas quejándose de que no le da el sol no, buenas tardes Ya su Ya con normales números rojos y planes aprendí a echarle valor y ahora casi siempre me sale dale calor pa que sane yo y mis alturas mentales entre efectos especiales y rapeadas espaciales loco easy no tengo pa mí pero pa ti si lavate la cara y sal de tu crisis what up son claro que quiero tener en la casa el jacuzzi pero mientras tanto seguimos pillando y entonces sola vuelve a tu zona busca un trabajo una esposa pero a mí ahora no me vengas con esa pillaste y el rollo opera de zora Rick nunca fue banda sonora de movimientos de drogas de asesinatos de personas pero Hoy estoy aquí para contarte parte de la verdad que nunca vi, Nadie le va a importar si prendo fuego París? Porque a estas alturas ya seré yo el que sobra aquí. Una casa para mis clickers en el centro de NI Y un palacio para ti, por bonita y porque sí. Dime dónde puedo encontrarte y nos veremos por allí. Y me explicas cómo fue lo de olvidarte de mí esquivando trampas. La vieja sigue hablando a la estampa, las mismas ideas, distintas bambas, el niño del channel manchado de Jaguar. Una vez más no falla, ninguno de vosotros soy la polla. Estado mental complicado, caigo complicado, picado, corre la vida a mi lado, ni con ganas la trabo, seguro que estoy más guapo cuando la boca chavo. a lo mejor me quiere pero mejor no la acabo, me encontrarás colocado con los ojos rojos manchados, pensando en cómo dejar de pensar en la chica que me ha camelado, si, sí, sí sangre, si, sí, a veces como todo sangre, la pena por dentro Mi cara de enfado de más temprano Y te lo juro que me de aquí Salir de ti, es para mí Como sobrevivir, shit sí, Óyeme, no soy famoso y es así Yo no tengo groupies, tengo colegas en crisis, bitch Resuélveme, dame el aire las ganas de ser Depende de él, tiempo y las cosas que vienen con él. A ti que te den, ¿lo entiendes o qué? Me piro contigo a subir el nivel. Alturas mentales están en carmel. Fuera de aquí, no quiero joder, eh. Guardeba. Me despierto sin sueño mami. Que tienes para mí no es gratis. La vida que quiero, pero vivo mi oasis. No queremos guerra, pero la cosa va Atacan, pero aprendo rápido. Mantarle buscar equilibrio. Salir de esta crisis. Pero fuera todo se dio lo veo difícil. Conmigo me sobra para sacarme de esta. Esta vez sí. Esta vez si sí, rebotan las paredes de Nico. Mi mientras foto en el aire. Pienso solo no somos nadie. Pienso que me equivoco. Porque algo dentro me grita que ya puedo salvarme. Que ya puedo salvarme. Que ya puedo salvarme. Que ya puedo salvarme. Que ya puedo salvarme. Estoy soñando con vivir tranquilo, ahora ya me la suda el parné La vida que antes elegimos perdió la gracia cuando se llevaron a él Ahora habla alguna vez conmigo, me pide que siga de pie Que cuide a sus hijos, que él vive llorando por no poderlos ver Y yo, ya no sé si pegarme un tiro o ponerte en su sitio otra vez ya no sé quién coño está conmigo, ya no sé quién me la quiere hacer Y tiro haciéndome el duro más muerto que vivo Porque eso queda y lo sé, porque solo la lluvia y el viento Fueron testigos que vieron echarme a perder Y yo partiendo mi cara por algo de plata que me salve el mes Entiende que a mí me la suda el real Primo yo solo quiero comer Cansado de probar y fallar, rezar y rezar Velar porque todo salga bien y si alguno estáis está tan seguro Venir y decirme que yo no luché o que rompe, se rompe, igual que todo se rompe Alguno me traicionó y el que no defiendo su nombre, P -p pobre niño desorden, esperando a que ella le salve apaga la luz y grita su nombre al José y más Kidwin y otros estoy despierto sin sueño, mami dame eso que tienes para mí, no es gratis la vida que quiero pero vivo mi oasis no queremos guerra pero la cosa pasa atacan pero aprendo rápido, y buscar equilibrio, salir de esta crisis pero fuera todo se dio lo ve difícil conmigo me sobra para sacarme de esta, esta vez sí esta vez sí, rebotan las paredes de mi coco mientras flota en el aire, Pienso no somos nadie pienso que me equivoco porque algo dentro me grita que ya puedo salvarme que ya puedo salvarme que ya puedo salvarme que yo aún puedo salvarme, que yo aún puedo salvarme.